Fernando Burlando, Juan D'Artés tiene una crisis depresiva, pensamientos de autoflagelación y se encuentra medicado. El abogado reveló cómo está la salud del actor, quien se encuentra en Brasil, tras la denuncia de Telma Fardín por violación. Lee más, en la nota. Tras la denuncia de Telma Fardín a Juan D'Artés por violación en Nicaragua, el actor decidió mudarse a Brasil, su país natal, junto a su familia. Sin embargo, el próximo 12 de febrero, Juan debe presentarse en la justicia para la Audiencia de Conciliación Penal en la causa que le inició a Anita Coaxi. Otra actriz que también lo denunció por abuso. La mismo reveló que el hecho se produjo en las grabaciones de la ficción Gasoleros en 1999. Hay muchas especulaciones de que si el actor vendrá a Argentina o si finalmente decidirá quedarse en el país vecino para evitar scratches. Entiendo que no es necesaria la presencia de D'Artés en la audiencia que va a tener lugar el 12, yo soy el apoderado y tengo un poder especial para estar presente. Aseguró su abogado Fernando burlando en Nosotros a la mañana. Luego, fue consultado por cómo cree que tomaría el público la decisión de Juan de no regresar al país para la conciliación. Creo que, sobre todo a la gente que está volcada a favor de él. No le genera la mejor sensación. Pero te voy a contar algo. Juan Dartes hoy está con una crisis depresiva. Tiene pensamientos de autoflagelación. Está medicado y realmente no sé si puede venir solo. No sé si lo pueden subir a un avión solo. El tema de la depresión tan marcada en un ser humano es inmanejable para el propio ser humano. ¿Qué la Dentro de toda esta situación también se evidenciaron sistemáticamente ataques de pánico, continuó burlando. Juan D'Artes hoy está con una crisis depresiva, tiene pensamientos de autoflagelación, está medicado. Juan D'Artes hoy está con una crisis depresiva, tiene pensamientos de autoflagelación, está medicado, return false, mayor que… Le comunicó que pensaba hacer algo contra su vida, ¿quitarse la vida? Le consultó la panelista del ciclo Nancy dure Y el letrado contestó, sí, exacto. No me lo comentó él sino su entorno familiar. D'Artes está quebrado, escindido parte por parte. Tiene su cabeza muy congestionada de malas ideas. Es normal para una persona que está en el lugar en el que está, con el repudio y el odio de mucha gente, que lo demuestra no solo en las redes. No hay persona que resista esto fácilmente. Hay gente que terminó en el suicidio porque no toleró el repudio popular.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 Sobre si decidió quitarse la vida, aseguró, concretamente, tiene ideas de estas características, de autoflagelación, de autodestrucción. No es permanente, no es constante, ahora está medicado pero es así. Es muy difícil sostener esto. Está en un lugar que no quiere, sin trabajo, en Argentina no puede salir a la calle. Viene al país y ya están pensando scratches. Fernando Burlando, Juan D'Artes tiene una crisis depresiva, pensamientos de autoflagelación y se encuentra medicado.